Es histórico para nosotros y segundo es en una, puede ser una escuela, una enseñanza para nosotros la población para exigir eso. Quienes los políticos no van a cambiar esa situación, señores, no la van a cambiar porque ellos están cómodos y están sirviéndose con la cuchara grande, con este sistema. Somos nosotros que ahora en febrero tenemos la oportunidad. Que ahora en, en, en, en mayo tenemos oportunidad. No cambiando el partido, no cambiando el gobernante. No, Tra, es exigir que se cambien, la, que, que, que, que cambien las instituciones, que las instituciones tengan libertad, que tengan una autoridad sin que tengan, sean narigoneadas, ni que sean llamadas, ni que le... Señores, las instituciones aquí le nombran el personal, el Estado le nombra el personal. Entonces dime Ahora que tú dices te, Que te transportaste de allá aquí. aquí, al país Nos vamos a seguir transportando Vámonos a la lo local Local, exactamente. Cuando hablamos de los políticos Por ejemplo, Sergio Romero En el día de ayer En un sector próximo a esta planta Televisora Que la, lleva la por mejor nombre del país. Como diría por la Sánchez polio. 27 de febrero Antiguo Alto de la Javiela oh sus moradores se vieron en la necesidad, en la necesidad de lanzarse a las calles de este sector, ahí a quemar goma, a tirar escombro, ustedes saben por qué, exigiendo que por años se les resuelva el problema del sistema cloacal que tiene este sector de aquí de San Francisco de Macorís, que ya podemos decir que es parte céntrica, porque ahí está una cuantas esquinas, de esta planta televisora. Llevan años este sector del 27 de febrero exigiendo que se les resuelva ese problema. Y precisamente ayer toman esta decisión de comenzar a protestar. Y eso que dice Sergio Romero, que ahora en febrero, el 16, tenemos otra oportunidad. Y el, el próximo mayo, ¿verdad? En mayo. También continuamos con esa oportunidad de castigar con nuestro voto a los que no, ha sido, no han sido capaces de ir en auxilio de este sector y otros sectores en San Francisco de Macorís para irnos al plano local, porque el 16 de febrero, el próximo mes, es de manera individual, es en todo el país, pero vamos a tener los municipios, los diversos eh, municipios, van a la oportunidad de castigar, o beneficiar a quien usted entienda que pueda prestarle la debida atención a los problemas fundamentales que tienen los diversos sectores en este país y sobre todo en este municipio. He ahí una muestra. Amigos, bueno. ustedes del Alto de la Javiela, de todos los sectores de San Francisco de Macorís, una vez más van a tener la oportunidad, pero cuidado con equivocarnos. Yo digo cuidado, pero es muy fácil. ¿Sabes por qué es fácil equivocarnos de nuevo? Porque quienes están aspirando es más de lo mismo. Sí, no, no, no. Entonces, como es más de lo mismo lo que están aspirando y al final va a salir uno que es de ese grupo, que es más de lo mismo, uh -huh. vamos a tener más de lo mismo. Vamos a seguir haciendo protestas en, ese, en este sector y en los demás sectores porque realmente no van a resolver ningún problema le van a, fácilmente, pasada la protesta en este sector, van a ir los candidatos a regidores, claro. los candidatos a alcalde y otros a ofrecerles que ya inmediatamente pasen las elecciones, ese problema cloacal que tiene el sector 27 de febrero se le va a resolver. Están Mentira. Están así que van a estar los mismos que están en el mismo Mentira poder. porque durante años le han dicho lo mismo. 27 de febrero, Ugamba, con el puentecito, que pasa una bicicleta. Todos los años, en cada años tengo. campaña, yo tengo 21 lo, años mismo, lo mismo, lo mismo, lo uh mismo. -huh. Ahora, nosotros seguimos cayendo en el mismo error, tropezando con, con la misma, misma piedra. Sí. Y miren, señores, y nosotros lo que necesitamos como país, señores, es, es que nosotros... Yo, yo le digo... A, no, bueno, Víctor y yo quizás no tengamos esa necesidad, pero... Miren, la gran mayoría de las personas que, que en este país está pasando la, pasando la negra con todas las eh, con todos los elementos básicos de la vida que, que por ley le llegan, que tienen que ser por ley, o sea, el derecho al techo, el derecho a la comida, el derecho, todo eso es un derecho. Mira, mira Sergio, disculpe que te interrumpa. Cuando yo me refiero precisamente a febrero, ...que son las elecciones municipales... ...es posible que el regidor... ...que el candidato a alcalde que me esté viendo diría... ...pero no Víctor ser. y Sergio tal vez... <coughs> ...están equivocados... ...no tienen la información correcta... ...eso no es un trabajo nuestro... ...es posible que sí... sí. ...pero usted como alcalde... ...como gobierno municipal... ustedes ustedes como aspirantes, ...están en el deber de canalizar... ...y como político de la comunidad... ...de canalizar, de ser intermediario... Pues no, no, ...como político de la comunidad... ...claro... ...de a través de la alcaldía... ...a través de... Le, ...usted les quiera llamar... ...ser gestores acerca de las autoridades responsables de resolver ese problema en el Alto de la Javiela y en otros sectores de San Francisco de Macorís, que son muchos se puedan y, y, mínimamente resolver esos y problemas. No son, y no son señores, estamos hablando ¿Eh? de megaproyectos como el elevado Porque que mencionó. Porque si tenemos un gobierno municipal, <risa> se supone que ese gobierno municipal tiene más contacto que yo, claro. o que ese dirigente popular que está hablando claro. ahí, acerque a lograr que tanto los representantes estatales del gobierno, llámese gobernador, eh, llámese diputado, llámese congresista, pues acudan, ¿verdad?, y puedan eh, eh, buscarle una solución colectiva ante esa situación. Son todos, todos responsables sí. de esa situación del 27 de febrero, mira, de Ugamba, de Vista Valle, todos yo los creo, sectores mira, Victor, que hay aquí yo, en San yo Desgraciadamente de yo creo que, que, que yo sé que estoy equivocado en eso, pero... Para mí que ya esos temas son como temas políticos, porque ellos lo que lo dejan ahí para hacer para hacer temas de campaña, para, para tener algo que ofrecer, será por eso, porque desde que tengo 21 años aquí viviendo día por día en este en esta ciudad, estoy, bien, estoy viendo los cuatro temas principales. Todo lo, cada cuatro años estoy viendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Lo, lo mismo, interesante lo mismo. de eso es ser, Para es, mí es que ellos lo dejan para hacer el tema de lo campaña. Lo interesante de eso es que ahorita esa protesta que se está llevando a cabo, que se llevó a cabo ayer en el sector, pues ahorita la tildan el grupo de políticos. Sí, que no, que eso, es que, es mire, eso es político. Sí. Estamos, porque estamos en elecciones. Espera que pasa la elección. ¿no? Mm. Eso es el año entero que tiene. Cuatro, cinco, seis años, diez, veinte años. 20 años ver, visto, Entonces, todo, 20 cada años. vez que se hace es un asunto político, ¿no? lo que tiene es que resolver ciertamente si eso no es un rol del ayuntamiento como tal si es que no lo es pero, pero sí si es puede ser un canalizador y hacer todo, eso es un rol de todas las autoridades de las autoridades. solucionar porque siempre vamos a hacer comparaciones las las eh, los cabildos las ciudades que avanzan es cuando se une todo el mundo no solamente cabildo nos unimos nosotros nos unimos los comerciantes nos unimos todos ...en un solo plan de desarrollo... ...y el uno de los planes de desarrollo... ...el, el fin del plan de desarrollo... ...es que nuestra gente viva mejor... ...es el, es el fin... ...¿sí o no? sí es. ¿Es, el, ...es el fin... ...de hacer una ciudad sana... ...hacer una ciudad que, que sea viable... ...que sea amigable... ...señores... ...si hay algo que hace de una ciudad... La, la, ...le da el... ...el mote de gran ciudad... ...o de ciudad avanzada... La ama, ama, amabilidad Y ama, lo amigo que sea la ciudad Con el transeúnte, con el peatón Con el que conduce Es eso Pero una, una, una eh, ciudad Que luce apretujada eh, Rápida eh, Muy contaminada Visual o no Y contaminada desde, desde el punto de vista No, no se va a ver Como una ciudad que avanza esa es la función, donde los peatones no tengan que tirarse en medio de la calle para cruzar, donde los peatones salgan a caminar, un, un ciclista salga a hacer un ejercicio. Ejerc es, eso es una ciudad, pero una ciudad apretujada, una ciudad donde las mismas personas, desde que se levantan en la mañana, lo que primero que cuando pisan, eh, se tiran de la cama, lo primero que pisan es aguas negras residuales en su casa, dentro, de su casa, Víctor.